Pérez. Plaza Baquedano, Plaza Baquedano, y ustedes lo están observando, es el estacionamiento hoy día, el estacionamiento de una serie, una cantidad, yo diría varias decenas de grúas que están acá estacionadas. ¿Eh? en plena Plaza Bagdano. Esto se trata de una manifestación. Conductores que llegaron acá y no son solamente grúas, ¿eh? la verdad es que aquí hay un llamado a movilización de taxistas, de eh, transporte de grúas, también del transporte público, incluso de ciudadanos. Y hay un cordón de seguridad de parte de carabineros porque ellos pensaban avanzar por la Alameda y pasar por el frontis de eh, la moneda, entiendo, Bastián, ¿no? Eh, perdón, disculpa la pregunta, no. Pensaban ustedes transitar en caravana al frente de la moneda sí, y entiendo que hay un cordón de seguridad que se lo estén pidiendo ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros nos convocamos acá como Grupo Unidad de Chile. Mi nombre es Bastián Campo, yo soy vocero de la agrupación, convocamos de manera transversal a taxistas, a colectiveros. Eh automovilistas furiosos, vehículos particulares ya que entendemos que es una problemática a nivel transversal estamos, estamos aquí por el alza de, de combustible exacto, por el alza del combustible por el impuesto específico así que esta convocatoria es para generar una presión, para abrir una mesa de diálogo esto no es una guerra es para tener un diálogo con el gobierno ¿Qué están pidiendo entonces una mesa de diálogo finalmente, sentarse, hablar con la autoridad? Sí, efectivamente, una mesa de diálogo para poder dialogar con el gobierno y parar esta situación de abuso porque en verdad está generando, empobreciendo al país, está empobreciendo al país. Si no le ponemos atajo, esto va a ser irreversible. Cuando Hay suben que... las benzinas, perdón, también sube sube el pan, sube todo. Estamos peleando, sube el gas también. Eh, hoy día cada vez es más caro transitar, es caro, hoy día el auto ya no es un elemento de, de lujo. Hoy día la gente sale a hacer Uber, sale a entregar mercadería, el PyME. ¿Y el otro nombre? Patricio Acosta, de Automovilista Furioso. Patricio, mire, déme un segundito para que también le mostremos a la gente lo que está pasando, para que le mostremos el panorama, porque aquí está. Patricio, está Bastián, son de Automovilista Furioso, también de, el representante un poco de, lo, de los grupos, también de los taxistas, y en el contexto que están parados es en un estacionamiento, estacionamiento de grúa en pleno centro de la capital, principalmente grúa porque es lo más vistoso, pero también hay taxistas, hay conductores comunes y corrientes que están movilizados y que a esta hora se estacionaron en Plaza Baqueano eh, con la presencia policial, evidentemente que lo está vigilando. Usted me decía representante del gremio eh, de los taxis. Con la, taxi. con la taxi, somos un gremio de taxistas que estamos apoyando acá los de las grúas porque en estos momentos la precarización es para todos. Es para todos los que estamos transportándolo en el transporte menor y aquí apoyando aquí al colega para que esto ya es un abuso muy grande de la autoridad. Claro, para ustedes que trabajan y evidentemente el costo también impacta para los ciudadanos. Cuénteme, bastante, ¿cuántas grúas tenemos acá? Alrededor de 120, y van a llegar y sí, van a llegar más colegas todavía. 120 grúas están acá. Y vienen en camino Y vienen en camino más, sí, camino más. sí efectivamente. Sí, bueno. Los de regiones están atentos también a salir al llamado. Sí, este es un llamado al diálogo, entendemos que. Si no se abre esto con el gobierno, vamos a volver a las calles, nos vamos a seguir movilizando y si es necesario más presión lo vamos a hacer. Mira, me llama la atención algo, Bastián. Acompáñenme por acá, por favor. Me llama la atención algo porque hoy día es un día particular. Suelten un poquito el lienzo, sí. Ahí se lo a mostrar, pero quiero que me acompañe, Bastián, para que mostremos un poco el panorama. Aquí hay vehículos de alto tonelaje. Están justamente, eh, algunos de ellos obstaculizando justamente parte del perímetro de la plaza. Aquí si usted va... ...hacia el oriente y ya. quiere retornar, por ejemplo, por la Alameda... ...hacia el poniente, la verdad no lo puede hacer porque está bloqueado... usted lo están viendo ahí en la imagen de Emilia... ...y me llama la atención, ¿por qué, bastante? Porque hoy día, para ustedes... Es un día con harta pega. Sí, sí efectivamente. O sea, yo en la mañana estaba reportando un bus que estaba atrapado, no tenía grúa y no tenía cómo sacarlo. Usted están sacrificando pega también hoy día. Sí, claro, obvio, sí. Lo sí, sí. estamos sacrificando no por nosotros, sino que por toda la comunidad, por todo Chile. Porque a todos nos afecta el pan, el azúcar, el combustible, que es más, más que nada más lleva para todos. Yo pienso de que eh, hay que luchar por esto, porque hay que tener fuerza para poder nosotros... Defender nuestros derechos, que es eh, la economía del país, para todos, po, Para que no, claro, siga siendo que también todo negocio todo, y puedan seguir trabajando. Po, ¿no? Porque si no, pucha, paco, mantequilla, que sea, pago. Sí o no, miren, un segundito. Me, me llama la atención también varias cosas que le, les quiero mostrar un poco el contexto, porque a pesar de que están acá estacionados, el flujo vehicular de oriente a poniente por la Alameda está habilitado, están pasando el transporte público, los vehículos, los que está cerrado son estos bypass, por así decirlo, que entonces eh, son el perímetro de la plaza, pero además veo vehículos que están por sobre la, la grúas. Sí, efectivamente, son vehículos? Vehículos, son vehículos. de los colegas que vienen Hay ah, sí. Varios que tienen vehículos arriba, sí, me llamaba la atención. Sí. Que, que están los dueños de esos autos. <risa> <¿no>? <risa> eh, bueno, la convocatoria aquí se, se hizo porque uno, un punto simbólico del país, claro. pero entendemos que esto es a nivel nacional. Sí. Tenemos. Colegas congregados en distintos puntos del país que están esperando una respuesta. Si esa respuesta no está, vamos a salir no, no, no, a la ir. calle a nivel nacional. Sí, nosotros somos grúas Unidas de Chile y somos un gremio grande, estamos en todo el país, entonces. Eh, ¿Y, y, está, este, y este es el paisaje que nosotros tenemos hacia el oriente. Hacia el oriente. Les quiero mostrar también a la gente, porque tú me hablabas de 120 grúas sí, acá en el sector. Emilia, el ahí en, calle, en calle Aledaña esperando para no obstaculizar el tránsito en este momento. Sí, ¿Está, están por alrededores ¿está está ¿está alrededor ¿está para evitar esperando la marcha. Esperando que demos las instrucciones para que hagamos la marcha. El objetivo es pasar por la frente de la moneda. Lamentablemente, carabinero, en un momento estaba muy buena onda y después dijeron que no se podía pasar por la Alamea. Seguramente llegó un un telefonazo. Pero algo vamos a hacer y hay una carta, ¿no es cierto? Hablaste de sí, de la carta Sí, efectivamente, tenemos una carta, un petitorio para abrir una mesa de trabajo eh, Afortunadamente van a acceder a recibirnos la carta en la oficina de partes de la moneda Ahí, Ahí está la carta va firmada va por todos ustedes Y esto es lo que ustedes quieren entregar a la oficina de partes sí. de la moneda sí, sí, ya. ya, y es por eso, acércate por acá Y esto finalmente un llamado Acércate por acá, usted, acompáñame, acompáñame por acá Esto es finalmente un llamado de atención Más allá de... De querer obstaculizar el tránsito, según ellos mismos lo dicen, y al menos así se puede evidenciar también, ¿no? Están estacionados acá, evidentemente genera un conflicto, pero está funcionando la ciudad, está funcionando la arteria. Eh, hay una calle o dos calles aproximadamente que están bloqueadas. Este es el sector que está hacia la Alameda, perdón, hacia, por la Alameda, hacia eh, Moneda, que está evidentemente con estas grúas que esperan en algún momento movilizarse por el frontis. De, eh, del palacio de gobierno pero hasta eh, ahora no lo saben por enfrente de la moneda y la verdad es que este, mira, este es un problema que nosotros nos viene arrastrando hace rato eh, nosotros hace un año atrás pagábamos con 30 lucas, podía ir a trabajar todo el día ya, ya, día con 30 lucas no sin nada, ¿cuánto cuánto Mandaron se gastó? 60 mil pesos mil hacer... pesos. Sí. para ¿el doble? el doble, imagínate que el litro petróleo es de mil pesos claro ya antes estaba a 500, 600 pesos. Cuéntame, ¿y los ¿Para costos para los, para los clientes? No, no, para tampoco, los no, no no, no, no se lo podemos eh, delegar al cliente. No, perdón, ¿qué, ¿Qué me dice? Hemos tenido que endosar igual el costo de, de los servicios. Han, han tenido que subir claramente porque, porque si no, no, no lo podemos avaliar. no. no tampoco es que haya, por ejemplo, si un servicio costaba 40 lucas. Y ahora el, el precio del petróleo te cuesta el doble. Tú no le puedes decir al cliente que te voy a cobrar por la grúa 80. No puedes hacer eso. Porque seguramente, porque seguramente la persona te va a decir, ¿sabes qué? No voy a ocupar la grúa, me llevo la auto tirando porque no me da para pagar la grúa. Y por eso yo le... Permíteme, es un problema para nosotros. Porque nosotros somos pymes y de esa forma están haciéndonos cagar. Literalmente, ¿cachai? Porque muchos de ustedes dueños de sus propios camiones no que, que trabajan todos los camión, días? Un camión, un camión, dos camiones... Entonces nos... ¿Cuál es su nombre? Pablo Revire. Pablo, mi nombre es Rodrigo y yo le comentaba justamente a Bastián que es lo complicado de hoy día, ¿no? Que finalmente hay muchos sí. automovilistas que probablemente necesiten el servicio y que están evidentemente eh, esperando quizás la llegada de alguna de estas grúas que están estacionadas en el perímetro de Plaza Baquedano esperando movilizarse. Y la verdad es que van a estar acá probablemente por varias horas más a la espera justamente de, de, tener, eh, de tener algún Alguna señal positiva, al menos, ¿no?, de, de pasar por frente ¿Gabo? del Palacio de Gobierno y entregar esta carta a la oficina de aparte. O si sea, es que no, sé que lo van a hacer ellos, al menos personalmente, van a ir a dejar, al menos uno o dos de ellos, lo van a ir a dejar a la oficina de aparte. Sí. Ángeles, te escucho. Sí, Rodri, lo que pasa es que hay, hay dos cosas importantes dentro de esta mesa de trabajo, este petitorio, ¿no?, que ellos quieren eh, dejar, como tú bien señalabas, en, en, en esta carta, en, en la oficina de partes, ¿no? Pero el tema está en que se ha dicho incansablemente que el tema del tag es una cuestión entre privados y por lo tanto el gobierno poco y nada dice puede hacer. Eso es la respuesta frente claro. a las demandas que se habían realizado en ocasiones anteriores. Y con respecto al impuesto específico de los combustibles, no sé si podemos y tenemos la posibilidad de poder preguntarles a ellos, porque resulta que es tanta la cantidad de plata que se recauda que prefieren invertir en el MEPCO para que no siga aumentando tan eh, considerablemente, sino que sea más paulatino durante todas las semanas el valor de, de, de la benzina o del petróleo, que uno entiende que está carísimo, o si a todos nos cuesta y nos duele el bolsillo. Pero es tanto lo que se recauda y se supone que con eso se pagan otros programas que van en beneficio de la gente más vulnerable. De hecho, por ejemplo, ahora se anunció lo del de, eh, nuevo bono IFE eh, para 7,5 millones de personas eh, y otras y otra medidas. Entonces, también es como, como que se genera esta dicotomía. ¿Y qué esperan ellos con respecto a eso también? ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven y cómo, cómo lo analizan ellos también? Mira, la verdad es que, ¿qué es lo que ocurre? Que en otras ocasiones, y lo hemos visto con un grupo de eh, automovilistas... Autorista, Furiosos Autoristas Unidos de Chile. Y que hemos visto que han escuchado al menos ciertas promesas, al menos de diálogo, respecto de esto mismo, a pesar de eso que tú comentas, ¿no? Que el TAC... Evidentemente es algo, un, un mira, contrato entre privados, eh, pero eso, ustedes lo, evidentemente lo que están esperando es que a propósito de esos compromisos de diálogo supuesto, se pueda abrir algún camino entonces para poder normalizar o, o de alguna manera regular estas tarifa Hoy día, mira, hoy día todo se ha puesto caro para el Hoy día sí. hay un auto por cada cuatro habitantes, o sea, hay, hay un auto por cada familia prácticamente. Por el tema del COVID, mucha gente ya no anduvo en transporte público. ¿En qué llega la pega? En auto. Entonces ya no es un tema de, oye, los ricos que tienen auto. No, eso es un error. Además que tenemos el problema que está subiendo, sube, sube el combustible, sube el gas sube la parafina y eso nos afecta a todos, sube la logística, suben los fletes, por lo tanto lo que estamos pidiendo es una mesa de trabajo con el gobierno, por lo menos para aliviar el bolsillo de todos los chilenos en la dueña de casa, esto no es una demanda solo automovilista. O sea, sube el pan, sube, sube todo, porque hay todo hay que transportarlo. La el transporte, efectivamente, la gente no se da cuenta, pero 20 pesitos más influyen en el bolsillo de todos los chilenos, esto nos afecta a todas las familias, no es un tema solo automotor, es un tema que va creciendo y que queremos... Que por lo menos se rebaje el impuesto específico un 50%. ¿Eso qué que significaría? Que rebajaran los combustibles 200, 250 pesos. Y se puede. Yeah. Y lo otro más importante, no todo el mundo paga impuestos específicos. La aerolínea, las mineras y los camioneros, mm. los grandes camioneros, devengan, sí, recuperan. Si pagáramos todo el impuesto específico, pero que fuera un poquito más barato, el Estado no perdería. Eso es parte del debate y que lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Y en este, en esta ocasión está. Evidentemente representados por estas grúas, estos vehículos de gran tonelaje que están entonces estacionados acá alrededor, pero sabemos que hay taxis también, que sí. hay conductores particulares y hay cerca entonces de 120 grúas a esta hora en pleno centro de la capital, esperando qué es lo que van a hacer justamente con esta carta, con destino, Palacio de Gobierno. Gracias Aquí. Rodrigo Pérez, retomamos el contacto contigo en cualquier minuto si la situación así lo amerita.